aquí es una calle de solo restaurantes españoles como de rumbar de rumba y bar me imagino o aquí vemos también el cerdo pues como lo dice el nombre pues de marrano y aquí hay como un restaurante no, restaurante no, un bar latin tropical yocos eh, pues para rumbear me imagino a ver nos acercamos para ver pero si sí, es como comida española o no sé si la china, bueno, es muy malo para la gastronomía, pero si sí es como la, la calle más española o hispana, por lo menos, de la ciudad. A ver, aquí se ve el coso para bailar. Si el, bueno, no sé tanto, me acerco un poco más. Está lloviendo, qué mala suerte. Ah, bueno, pero eh, hay que ver oh, dónde cruzar. Pero la calle está como abandonada ahora porque son como las 4 y todo el mundo ya terminó de comer. Ah, Aquí se festeja Halloween. Entonces voy a cruzar a... Ah, bueno, ahí está también el Viva An. Bueno, está escrito en español, al final no mostraré mucho más. Pero sí se nota que es como el ambiente hispano de la ciudad de Kuala Lumpur, la capital de... Ah, está escrito Colombia Latín Tropical. A ver, me acerco para mostrar que no miento. Colombia Latín Tropical. Entonces es como el ambiente de noche, me imagino, para rumbear acá. Bueno, otra vez saliendo de un centro comercial, uno de los más grandes de Malasia, el Pavillón. Eh, vamos a ver eh, otro centro comercial de uno de los más grandes de toda Malasia y uno de los más grandes del mundo. Pero primero veamos a, a Iron Man, a la linda puente. A la linda puente. Un acuerdo de este especial por ser como la más bonita con cristal, algo así, del mundo. Es bonita un lindo Sephora atrás con buena arquitectura Aquí estamos como en el Times Square, más o menos con el Broadway de Malasia eh, de Kuala Lumpur sobre todo eh, Aquí están todas las calles con las marcas grandes como Dior, Zara, eh, Dolce Louis Vuitton Marcas que a mí me parecen bien aburridas. Estoy contra esas marcas que diré que son muy exageradas con los precios que, que venden del todo muy caro, pero bueno que le tienen todos sus gustos pero a mí no me gusta para nada las marcas grandes me parecen aburridas y caras cuando mi falso mi falsa camiseta de francia me parece más bonita bueno esa la compré acá a 8 euros y bueno pues vamos a ver el centro más grande de malasia eh, pero es muy bonito aquí se nota que no hay mucha pobreza por acá <música> Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us again. De, de bambú, no me gusta, no me gusta tanto. Es el juego de bambú, Esto. Vamos a ver el baño más lejos del mundo. Aquí el baño dice que es a la derecha. Bueno, hay un gran pasillo. Voy a acelerar un poco corriendo, pero es el baño más lejos del mundo. Imagínate si alguien tiene ganas de hacer popó, pues grave. Aquí hay otra indicación que dice que el baño está muy derecho Entonces vamos a ver si está derecho o no Aquí otra vez derecho Luego hay que acelerar un poco porque el baño no está para nada cerca Entonces seguimos el camino hacia el fondo Y vamos a ver si el baño de verdad está por acá Bueno, aquí ya no hay indicaciones del baño Pero... Vamos a seguir derecho. Y allá se otra indicación del baño. Estoy corriendo mucho porque el baño está muy lejos. Aquí otra vez dice que el baño es la derecha. Lo que hacemos es correr hacia la derecha. Y aquí el baño dice que es a la derecha. Entonces vamos hacia la derecha porque aquí lo dice la pancarta. Y vamos a ver dónde está el baño al final. Y aquí llegamos. Y... Nos dice que el baño de hombres está abajo, se toca abajo, pero cansado de haber corrido, imagínate, alguien con ganas de ir al baño, ya, vamos por un minuto y medio buscándolo corriendo, corriendo, y llegamos a la zona del baño, pero el precio parece chévere, la recompensa, una tanga de mujer, vamos a ver si es verdad, ah, creo que no es verdad, y ya entramos... A un, ba a un baño y pues no hay tanga. Era mentira, o tal vez por acá está cerrado. Creo que alguien tiene su turno con la tanguita. Vamos a visitar un centro comercial enorme. Aquí tenemos el Bergara Times Square, que es uno de los más grandes of the world Es muy grande. Primera vez que voy a verlo, pero he leído internet que es. Enorme Bueno, veremos juntos si es tan enorme Como lo que tengo yo Bueno, estamos cerca de la entrada De este coso grande Bueno, no sé si Pues tampoco creo que cada piso pueda ser visitado Obvio que no, pero Mostraré más o menos cosas pues adentro Arriba del centro comercial más grande de Malasia. En el centro comercial más grande de Malasia, bueno, de Malasia, hay puertas raras. Aquí estamos en un pasillo. Aquí está la puerta. Voy puede golpear, lo que sea. Pero lo raro de esa puerta es que estamos aquí, en el pasillo y esa puerta viene hacia aquí de que uno entra para acá y uno sale para acá interesante, ¿no? Bueno, aquí estoy en el penúltimo piso de este centro comercial grande. Aquí están todos los pisos. Uy, como 50 metros. Se ve muy grande. Entonces, sí, mucho tiempo para visitar todas esas tiendas, ¿no? muy grande con muchos pisos que podemos ver otra vez con este ángulo solo eh, escaleras, escaleras, escaleras, escaleras hacia arriba entonces pusieron incluso redes para que la gente no se suicidara yo creo las redes que vemos acá bueno, no se sé, ven bien en el vídeo pero hay redes para que las personas salten pues no lleguen a morir entonces bueno aquí y decoraciones y ya, entonces, pues un centro ser común y corriente, aparte de ser enorme, o sea, con tiendas normales, eh, pero sí, enorme, enorme, enorme, enorme, enorme, tantos pisos. Otra parte de este centro de comercial grande son la parte de los juegos, como montaña rusa. Eh, juegos de atracción vamos a verlos aquí se ve un poco de cosas para montaña rusa y aquí también se ven cosas grandes se escucha gente, gente gritando entonces vamos a ver arriba cómo se juega estas cosas locas bueno llegué más o menos a las montañas rusas que hay de este centro comercial que bueno pasar por muchas partes Escuchaba gente gritando, pero no veo el vagón. Quiero ver cómo está el vagón aquí. Ah, creo que se acerca algo. Debe estar muy arriba por allá. Creo. Ah, ¿Escuchan? ¿Alguien gritando? Bueno, esperemos que venga el, el, el vagón. Pero parece como chévere, ¿no? ¿Qué se come en Malasia? Me encanta a mí comer, son las, los caldos que parecen como ya tenía videos así en Japón. Caldos que tienen muchas cosas adentro, son muy calientes y vamos a probar un poco con nosotros. Entonces aquí son como los mushroom, champiñones yo creo. Bueno, está más aquí que se ve más. Aquí está el mushroom. Aquí no sé, son como algas. Oh, yo no sé, la verdad se es que malo de comida. Esto no me acuerdo cómo se llama. Más bien, la gente que sabe de comida asiática me puede escribir por los comentarios. Y eso creo que es como un pescado o puerco. No sé. Pero bueno, al final es muy rico. Y son caldos ricos que me como en, a, en Malasia. Y el sabor de estos caldos son deliciosos. En Colombia casi no hay de. Mmm, de caldos. O, bueno, en América Latina en no hay tantos caldos. Pues existen, pero no es que lo que se come más. Mientras que aquí, muy delicioso. vamos a tomar un metro de aquí que hay dos, como uno subterráneo y uno que está arriba vamos a ver que está arriba compré mi token bueno, mi, no sé cómo se en español token um, y aquí pues están aquí. y uno pasa hacia el pozo y magia, se abre la puerta y pues... vamos a ver entonces cómo es el metro, el de arriba la primera vez es que tomo el de arriba, el de abajo pues... Bueno, igual son los mismos, bueno, arriba o abajo, solo que son diferentes, este es más caro, debería ser lo contrario, entonces la gente ya está esperando, y pues vamos a ver cómo es más o menos adentro, espero no esperar tanto, eh, vamos bien, llegó, bueno, lo, lo raro es que es más chiquito, o sea, no, no es tan grande, Utiliza uh, apenas ahí y apenas allá. Bueno, vamos a entrar. Ah, este es más caro porque es como más confortable, más grande. Y bueno, igual no debería ser tan diferente. Pero está haciendo frío, está haciendo mucho frío, un poquito. Un ruido raro, pero eso es el metro de arriba de Kuala Lumpur, es chévere, aunque es frío, pero mejor frío que calor, ¿no? Bueno, depende. Vamos a probar una fruta muy asiática que es la fruta del dragón, que es aquí. O sea que me imagino que se llama el de grande, es y si hay es fuego, quien sabe. Bueno, vamos a probar esto y les diré a qué parece. Bueno, aquí tengo un poquitín de esto, parece como físicamente entre remolacha y sandía. Ahora veamos el sabor. A ver, que okay, no me equivoqué. rico diría que es como un kiwi sin ser ácido un kiwi tampoco muy dulce un kiwi neutro sin ser ácido rico si sí parece kiwi la verdad oh, no sé qué otro Ay, qué oh, no sé qué otra fruta otra fruta pero es rico la verdad bueno se llama la fruta del dragón llegamos a qué al centro del market bueno aquí hay unas decoraciones del market es el edificio Azul, donde podemos eh, ver un mercado famoso cerca de Chinatown, donde se venden muchos recuerdos de souvenir, eh, un, eh, perdón, un gallecismo, souvenir, o sea, gallecismo quiere decir que es una palabra que viene del francés que se usa casi internacionalmente, en inglés, en español, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué se encuentra en el Central Market que vemos aquí. Uy, está haciendo calor, está volviendo ciego entonces vamos a entrar y ver qué podemos encontrar en Central Markets es la primera vez que lo voy a visitar bueno que lo vamos a visitar juntos con mucho amor bueno hay muchos colores en la entrada del supermercado, bueno, el supermercado no, el mercado normal y obviamente pues, vienen bueno, muchas cosas muy asiáticas eh, como Pashina ¿no? de... ropa como de la India, de Bangladesh bueno, de muchas partes de Asia entonces vamos a ver si hay cosas interesantes para comprar recuerdos o oh, ropa, no sé mucho de ropa y huele a rico y es como siempre sí, cosas muy muy asiáticas para comprar chévere para los que les gustan lo que es de artesanía o decoraciones o ropa sobre todo me imagino que aquí debe ser el paraíso para la ropa, para sobre todo las mujeres Bueno, y esas banderas, aquí está la de Malasia y aquí parece Colombia o Ecuador o Venezuela. Pero yo creo que es como la, la, la, la bandera de Kuala Lumpur y la de Malasia parece un poco Estados Unidos. Pero no, no es la bandera de ni Colombia ni Ecuador ni Venezuela. Y ahora una publicidad pequeñita para mi amigo José Mañana 96, el guineo de África que habla más español que cualquiera. Nos habla de su país que habla español y habla de Malasia y habla de muchas cosas. Entonces vean su canal en, en la descripción del video. Bueno, yo ya me voy. Chao, chao. Vean el canal.